Trueque, que trueque, trueque, que trueque, trueque, que trueque, que estoy aquí. Trueque, que trueque, trueque, que trueque, trueque, que trueque, que ya llegué Trueque, que trueque, trueque, que trueque, trueque, que trueque, que estoy aquí. Trueque, que trueque, trueque. Para trocar por el aburrimiento que tienes ahí. Traigo una idea para cambiar por ese capricho que no sabe oír. Vengo a trocarte una sonrisa por esa ira que se esconde allí. Vengo a trocarte ese mal sueño por un buen día para reír. Trueque, que trueque, trueque, que trueque, trueque, que trueque, que, trueque, que estoy aquí. Truque, que trueque, trueque, que trueque, que trueque, que trueque, que ya llegué. Si te preguntas quién soy yo, soy un duende que vive en ti. En mi saco está la opción que quieras elegir el llanto, el grito, el canto, la paz y la ira, pero solo puedes tú decidir. ¿Qué quieres? Trueque, que trueque, trueque, que trueque, trueque, que trueque, trueque, trueque, que estoy aquí. Trueque, trueque, trueque, trueque, trueque, trueque, que, trueque, que, trueque, que, trueque, que, trueque, que ya que llegué. Traigo un silencio para cambiarte por las palabras que no debas decir. Trueque, Un gran abrazo por esa lágrima que corre allí Traigo un tesoro en mi saquito Se llama paz y te hará feliz Si me preguntas cuál es el secreto Todo se trata de saber elegir